Turn them up Junk yeah. yo Junk Ey Mira la ruta del dinero tengo Mira me sale del bicho y hacemos la combi completa Mira madafuck que no me menciona Porque salimos la combi completa ya. Yeah. Y hey, hey, no te que se murieron. Mira, salgo fuera y se quedaron atrás pidiendo con mi coro. Mira, mi coro, piensanito nada más. Mira, no me roqué de tiras que llegó. Mira, te tiro la palabra que el Palentino te tiro ya. Yeah. Mira, no me mencioné. Mira, tú eres un mono, motherfucker. Mira, te de abajo de los palos ya nada más. Mira, no me mencioné. Mira, really high, nigga, motherfucker, bitch. Mira, I'm once weak. I smoke a weak bitch. Que me shit mira, nigga, no me tiren, cabrones. Que yo lo tengo verificado, nada más. Mira, mi, mi, mira, mira, no me tiren. Que yo ando fumando un poquito para dejar el dolor de cabeza. Mira, no te lo voy a negar, man. Esa. Mira, mira, mira, mira, no me tiren. Ya, mira, que paso, porque Mira, no tengo código, mira, mira, no tengo los códigos verificados. Como si fuera a morirme mañana, pero yo sigo muy high pro. Motherfucking bitch as ho, hiren que caiga allá en su fucking trampa allá, pero no caigo. Mira, llego para atrás como no los Tiger. Mira, no te lo voy a negar, ese resentimiento dijo como dijo yo. sé. también, no te lo niego, pero yo creo todo eso nada más. Mira, mira mucho, high Mira, real happy, motherfucking moving bitch. I don't give a fuck what the fuck this bitch and say. mira, yo les digo stop bitch. Motherfucking, mira, tengo el laco completa pero yo no voy a parar hasta que el día que muera. Mira, no te lo niego, viejo. Oh, mira, voy a seguir cantando como sea. Ah, mira, voy a seguir mi no más subiendo mira no me importa mira lo que hacemos lo hacemos desde pequeño mira no me importa este madre fue se quedaba afuera en la ruta del dinero